Señores, y Mr. Garley responde al abucheo que le hicieran... ¿Cómo, quién? quién? Mr. Garley. ¿Quién es Mr. Garley? ¿Tú no sabes quién es Mr. Ajo? ¿Tiene? No, no, no sabemos nada. José Ramón Peralta. Ajá. Oh, oh, oh. Mr. Tiene Garley. Tener, tiene que tener eh, un poquito más de respeto, Liz. ¿Y por qué? Al vice... Al pre... Eh, al ministro administrativo ah, de la presidencia. Exacto. Porque pero que yo de... le diga a Mr. Carly, no Mr. Ajo, no le sí, estoy faltando el respeto oh, con eso, porque sí. ese es su negocio. Ese es su negocio. Sí. Él está haciendo algo ilegal con el ajo? No. Pero. Que lo tienen que. De, pero pues háblale que, como. Después como funcionario. que esa gente está en el gobierno, la, el ajo ahora no ha enemigo un de ella, peso. A, a, ahora el enemigo de ella. Es después de compañero enemigo. Que el ajo <ríe> no ha bajado un peso, pero eso no es ilegal. Okay. cómo te lajo, como en 300 pesos la libre. Ok, pero, pero yo te digo porque es el, un ajo el presidente no pasa que ese señor no tenga el control. No es, él no es el presidente administrativo de la presidencia. El ministro. A el ministro. El tiene ministro. que tener un poco más de respeto. Hay más respeto compañero. porque es ministro. Porque el respeto. Pero, porque pues fue ministro de la presidencia. Ese señor du se paga con mis impuestos, porque ah, ¿por hay que, que tener lo el estás respeto? viendo ah, ahora, ah, que tú, bueno. tú lo estás viendo ahora eso. Cuando estabas dentro del partido no lo veías. Siempre Entonces, lo he visto ahora fue así. Que naciste. Siempre lo he visto así. ¿Eh? Ahora no fue que naciste. Después que te, te sacaron del, del partido. Después que ¿eh? sacaron, no me fui. Entiendes? El PLD no tiene condiciones de sacar a nadie. Ahora el, el PLD, PLD no tiene no condiciones de sacar un gato. El okay. PLD es el malo. Dices, ahora. sacaron, ¿Eh? no me fui. Entonces, Eso, ¿Tú antes a Ramón Peralta lo, lo respetabas? Nunca. Porque hay que respetarlo? Los paga rama. con mi sueldo, se paga, se paga rama, con mis impuestos. A con esos okay, que se pasó? Que pasó. Al hombre con quieren meterle esa. No? Garley, que oh, yeah. el abucheo que le hicieran a Danilo en los juegos de las reinas del Caribe, al señor presidente, a tu presidente. A, a, a, a las, en el juego de las reinas del Caribe fue la oposición desesperada. ¿Cómo? Lo el decir? público presente en el acto de inauguración del clasificatorio olímpico de voleibol femenino Norseca el viernes 10 de enero en el Palacio de los Deportes, profesor Virgilio Travieso Soto abucheó la noche de este viernes al presidente Danilo Medina, al ministro administrativo de la presidencia José Ramón Peralta y al ministro de Deporte Danilo Díaz. Cuando Cristóbal Marte, presidente de Norseca, tomó unas palabras para agradecer a los responsables de llevar a cabo el evento y mencionó el nombre del presidente Danilo Medina, que no estaba presente, y al ministro administrativo de la presidencia, José Ramón Peralta, y Danilo Díaz, el ministro de Deporte, el público reaccionó de manera negativa. Sin embargo, al día siguiente, Peralta calificó como algo democrático el abucheo que le hiciera el público que asistió a la inauguración del clasificatorio olímpico de voleibol femenino este viernes, y agregó que ese comportamiento forma parte de la desesperación de la oposición. Okay, pero de, de yo qué? no entiendo qué tiene que ver el abucheo con la oposición. Al parecer, la oposición compró todas las pero entradas de, para, de ir a, para ir a, a, a, a, a jupearlos a ellos. Al parecer, Cuidado, la oposición se tomó su sabe, tiempo Liz, si de dio comprar todas... No, ¿y por qué a Binader también? Mm, si me hubiese dado una a mí, yo voy y boceo. Claro mm. que sí. Bu ah. Señores, eso es parte del hartazgo Danilo me Pero dijo a lo vamos Danilo, a tú no muy bien Has terminado y mira con ¿Qué respeto te está tratando la gente? Sí, pero eso mismo de, le pasó a Leonel en Nueva York. Y con tanto cariño que te están tratando. Sí, pero eso mismo le pasó a Leonel en Nueva pero York. Pero no, le pasó, a, le pasó a Leonel en Nueva York, que eso sí lo llevaron los PRM. Ah, no le pasó, no, ah, le, ah, pasó, ah, no le pasó, ah, en ah, ningún ah, acto ah, público. Ah, sí. En Nueva York varias veces le pasó a Leonel. Ah, no le pasó en ningún acto <ríe> una público. Una multitud le cayó atrás. Pero le, le dio claro, ladrón. Le cayó atrás y le voció lo la, que... es. ¿Eh? hay varias veces, porque está bien, ajá, se, está tía, bien a Danilo creó, y a Lionel cuando se le hicieron. Que, no. ¿quién, ¿Quién fue que fue a defender a, a Danilo? A, a Lionel cuando ay, lo bocharon. Ay, ay, La ay. misma gente de Danilo. Todos esos periodistas estaban defendiendo a Lionel. ¿Tú no te acuerdas que hubo uno que ofreció palo? Uno uno que, que estaba ofreciendo Pablo. Señores, palo. la sociedad está harta de los danilistas, es para que vean ah, okay. lo que le está sucediendo y lo que, y que vayan y que visiten, que a Peralta que vaya a todas partes, a ver si la oposición ciertamente va a estar en todas partes donde lo van a abuchar porque no pueden salir realmente. Entonces, República. tú crees que a donde quiera en que yo vaya, van a En el frente de su casa van a estar y en el frente de su casa lo van a jupear porque tienen a unos hartos. Y ese Peralta, Misterajo, es el más prepotente. Ese, donde quiera que lo vean. Eso es lo que lo espera sí, por per Tienen así, a también. uno harto. Sí, sí, es harto que lo tienen. Y, y, pero que, no. que se van. Y Leonel. No. oye, la noticia de Leonel o de quién es, pero te Es de o de quién es la noticia. Es que cuando. Déjame Leonel dar la le... noticia si no no la ponga. No, porque tú la puse, no, no, no. Si no, no la ponga tú la en viste. el guión y déjame darla. Tú la viste. Déjame darla. Si no, no la ponga en el guion y ya. No. Lo que pasa Porque tú es... lo que tienes que poner una de Lionel aquí y yo hablo de Leonel siempre y tú no, lo atacas. No, no. y así lo hacemos. No, no. Yo lo que estoy diciendo, No, tú me dices el para, el, que si uno me va a dejar no. dar mi punto de vista yo me paro y me voy para que tú lo des la noticia tú y lo hagas tú. Tú lo estás. Y es simple. Esa es la política, okay, tú, señora, okay. la y es simple, lo, lo hacemos es... así. Él okay. da la noticia. La, la, yo lo que te estoy la, diciendo la es política. que es, tú tú dices que a, a Dalilo lo abucharon. Eso está bien y yo apoyo a todo que lo abuchara, está bien. Ahora, Tú dices que eso está bien porque la gente está cansada de eso. Yo te estoy diciendo ¿Y que así mismo le pasó a Leonel y la misma no gente No fue así mismo lo... ni fue igual ah, en Nueva York. No, ni lo defendió ninguna gente de edad, ni lo deja de estar inventando cosas. No inventando, pero no. no hay esa esa gente lo llevó el PRM y, oye, y le oye, oye, ladrón, no, pero eso teme, fue llevado por el PRM. Específicamente por la gente de Hipólito. Oye, oye, jubearon, lo lopearon, la gente está cansada de eso. Lo jupearon. Ahora, una pregunta, Leonel. No, Entonces, no, el jupeo de este hombre eh, no fue la oposición. Entonces, de, de, ¿Y el jupeo de este hombre. El de Nueva York fue la gente cansada. ¿Y él del presidente y el presidente de la Cámara de Diputados en, en el estadio? ¿Quién fue? Cansada. Ay, que está, Pero que el presidente no estaba ahí. Y los que él podremos... A Lionel lo jupió que, el y pueblo. Los vocearon, y a esto lo jupió y, el y los pueblo que está cansado. No puede, estadio, que no? no puede decir que no. No puede decir que no, pues está defendiendo. ¿Qué? ¿Qué? A Luis también. A Luis Abinader le vociaron a favor. Lo mismo que le hicieron a... a, a, a, al, a, a a, al de la Cámara de Diputados o en contra lo hicieron. Entonces, ¿quién fue a Abinader? Ah, bueno. Pero ¿quién fue que jupió a Lionel? No, no. Vale. <risa> Ustedes, lo de Hipólito Mejía. Oye, le, le pagan burros. No, viven allá, no te hagan loco. Viven allá. Y la gente cansada, no con pena, el con loco, el corazón no en la te mano, hagan loco. le vociaron a o ese sea, señor. Yo lo que digo, Elis, que no solamente a Danilo se le ha o ¿sabes? Tú lo que no. tienes que poner una noticia de Leonela. No, que yo te estoy diciendo que sí. no solamente sí. la niña se santo, y la da, este. Y tú la da y no. tú lo no tienes feinante, hacer, que que no es la das. Leonel Fernández, péntale un velón. Para que la dé tú. Ahora, Peralta. Per no per le per pone a nadie. Peralta lo que tiene que hacer. Si que ustedes quieren anarquizar una noticia que tú uh, mismo pones en el guión y yo no te voy a aguantar eso, déjate de vaina. está Déjate de vaina porque no te lo voy a soportar. Tú quieres anarquizar una noticia que tú mismo pones en el guión. A Lionel, jupeate en su casa. La mujer no lo apoyó. Adivine conmigo que no te lo voy a soportar. Ya, ¿Y hay, entonces cómo es ya. esto? Yo lo que digo hay, es: hay, hay que Puedo hablar, ya puedo hablar. <risa> <risa> hay que ser realista, tú. Puedo hablar, yo lo que pues no digo es, es: lo que golpea. no se debe ser. Anarquista lo que no se debe. A Lionel le no lo ha Porque La su noticia vida. no es de Lionel. Es de José Ramón Peralta. Y yo estoy dando mi punto de vista objetivo. Ustedes quieren venir a anarquizarlo, dándoselo en gracioso. No, no, no, no, no, no, no, no lo hagan. Yo no, lo a no, no, no, no... No, no, no, no. Se lo voy a decir. Tú eres productor, no la ponga la noticia en el guión. Dios, Dios mío. mío mira, mira, mira, aquí. espérate, aquí, espérate, A Lionel no ha jupiado ¿Sí o no? Esa es la pregunta. Vamos para la calle mañana. Dios mío. Lionel, tan delincuente como ese hombre, <risa> igualito, peor. <risa> Yo lo que digo es: está es, bien, Liz, Liz, Liz, escúchame, nadie está anarquizando no tu noticia. A pero o, no, la pero, próxima vez no pero, la ponga, que no la voy a dar la porque, noticia. Pero que el público la va a dar tú. Pero que el público entienda aquí. Yo no estoy anarquizando. Ustedes a la son dos irrespetuosos que no me dejan ni siquiera dar la noticia. Y. No, no yo lo voy yo te a escuché. Soportar. Yo le que tú la leyeras. No lo voy a soportar. Si no la tengo que dar, no lo doy. Y ya, yo mañana si no tengo que venir, no vengo Ay, no Dios mío, Ya puedo hablar, ya. Que... ya. ok, Yo lo no, que digo es león, que okay, esto. Yo lo que digo es que cuando se dio la información, yo tuve que tú la leíste y tú dijiste que que ya a Danilo Medina se le el pueblo lo está rechazando y yo me alegra de eso. Ahora, yo lo que te digo a ti, que eso mismo que le hicieron a, a Danilo, le hicieron a Lionel en Lionel, Nueva York. cuando lo hicieron ah, bueno. fue en Estados Unidos. Y yo Lionel lo único que no he dicho es eso, más no nada. No era el presidente. No claro, pa, no, claro, porque tú no pa pa quieres pa venir va, a anarquizar con no tus oficios y Lionel no era el presidente en ese momento. No era un expresidente, ¿verdad? No era presidente. Es que la noticia que yo estoy dando no es de Lionel, Néstor. No, pa, no, no es de Lionel que no estoy hablando. Okay. ¿Ahora ¿tú no me oíste dando una noticia a favor de Lionel. Ahora, lo, no estaba hablando de ahora Lionel. para mí, Peralta metió la pata. ¿En qué sentido? En que él dice que eso de la oposición. ¿Cómo? O, mi pregunta es: ¿qué prueba tiene Peralta de que, que todo el que fue a jover a, a un juego de voleibol? Porque no fue un mitin del PRM que fue. Él fue a un juego de voleibol. A, a ver, un juego se supone que nadie va a la a cosa política <risa> y vas a, va a decir que fue de que la cosa de la oposición... Sí, tú lo estás diciendo así ahora porque ahorita tú no me dejaste argumentar lo que yo No, pero yo lo dije... No, no, Gracioso no. No, no, no Gracioso no. No porque tú no me dejaste terminar de argumentar. No, yo lo que te pregunté es que tú dijiste que Danilo no, Medina, no, la gente lo está rechazando, tú no dijiste eso. claro que sí, y es así, pero ¿por qué Entonces, tú no me dejas de sí, terminar de argumentar? Pero mi amor, pero escúchame, yo dejé Porque eres dejé... okay, venía a darte la por no poca la noticia. No, no, no, no. porque yo deje que tú leyeras la noticia completa. Ahora... Una cosa es leerla y una okay, cosa es que yo argumente okay, okay, mi punto de vista. Porque okay. lo, lo que tú... De, al parecer no quieren que yo... Ok, haga. no, no, no, tú puedes argumentar. Lo que nosotros tratamos de decirte es que así como tú argumentaste que Danilo... Tiene un rechazo porque la gente va a abuchar. Y entonces yo te digo: te busqué un ejemplo de que también le pasó a Lionel este Fernández. Ese ejemplo no cabe porque Lionel ah, no Ah, a... es que eso es lo que tú entiendes. Porque en le que lo abucharon en Estados Unidos. Lionel no era presidente. Y se sabe que eso sí fue mandado a hacer por el PRM. Ah, eso sí. Eso sí. Que se vea. demostró ya, que eran sí. los PRMistas. Ah, eso sí. Se vea. demostró que ahí eran los PRMistas. ahí no está PRMístas. ofendiendo tú ni, ni está se diciendo demostró mentira. Que ahí, eran ahí, los así, ahí sí. Ahí sí. <risa> da, yo creo que Danilo ha sido eh, eh, Lionel ha sido más abuchado que Danilo Creo yo Una cosa no de creer es de realidad, de buscarla Busca la creo noticia yo. y preséntala aquí Lo han abuchado no, no, Busca la noticia y preséntala Porque yo estoy presentando una noticia habla, Búscala y preséntala es verdad, es Búscala verdad. y preséntala, yo te lo voy a aceptar. Ahora, ahora una pregunta. Lee. ¿Tú estás de acuerdo con eso? ¿Con qué? Con que abuchen a, a él. Con quien sea, porque ese es un empleado del pueblo dominicano. Danilo es un empleado de este pueblo, okay. pueblo que le hagan no, lo que tenga no, que, que no, hacer. Ok, atención, espérate, Que no a, a, a, a, a, a, a, a Lionel porque se va a morir ella cuando la abucheen. No, yo <ríe> no <ríe> tengo <ríe> por qué morirme o no. Todo el que se lo gane que lo abuchen. Ok, entonces tú entiendes que estuvo bien con Danilo. Con quien sea que lo haga mal. Ok, ya, ya. Ella entiende que estuvo bien. Yo lo que digo es que Danilo no es el único, igual que Hipólito Mejía, ha sido abucheado. Hipólito también lo abucharon. Y le ha dicho a Taburro. ¿Ustedes se acuerdan? Son las mismas realidades. Pero le, le bocearon a taburro a Hipólito. Sí, no mismas. le bocearon burro a ante sí. Hipólito. Se lo ganó. Ah. O sea, yo te estoy diciendo una ah, realidad. Mi país. Una realidad. ¿Eh, Néstor? We're just a dance